Biznap Móvilis En Biznap Móvilis, nos especializamos en la atención integral de tiendas comerciales, boutiques y departamentales, desde el diseño y la fabricación de sus muebles, hasta el montaje de cada uno de nuestros productos. Desarrollamos soluciones conjuntas que incorporan diseño, innovación, experiencia y calidad, tomando en cuenta la imagen corporativa, operación, espacio y producto requerido por nuestros clientes. Gracias a la fusión de maquinaria de alta tecnología con las técnicas artesanales tradicionales de carpintería y herrería, en BizNap Móvilis llevamos a cabo un proceso integral desde el diseño del mueble hasta el montaje final, lo que nos permite estar a la vanguardia con innovadoras tendencias del mercado. Todas nuestras piezas de metal son pulidas artesanalmente para mantener los acabados intactos, en perfecto estado y garantizar nuestra premisa de máxima calidad. La versatilidad de nuestro equipo de trabajo humano y de nuestra maquinaria de última generación, como nuestros equipos CNC, nos dan la capacidad de ajustar cualquier proyecto y presentar propuestas novedosas con diseños originales y sobre pedido. Por eso nuestros muebles son elaborados con las mejores materias primas, se someten a un riguroso control de exigencia para garantizar un acabado perfecto y al mejor costo para nuestros clientes. En Grupo BISNAB estamos en constante renovación y capacitación para competir con los más estrictos controles de calidad a nivel internacional. Y es un orgullo para Grupo BISNAB que cada vez sean más empresas las que soliciten nuestros productos y servicios, reconociendo nuestra calidad. En Grupo BISNAB, trabajamos para usted. Grupo BISNAB.